¿qué tal? Soy Xavi Luque, seguimos con Anita, Monsoleil bueno, es una colaboración eh, por lo que tengo entendido, porque es que aún no la he escuchado, ¿debería haberla escuchado? Sí, pero aún no lo he hecho y bueno, pues ha tocado ahora Anita con Monsoleil ya que ahora venía Gata y Suakara, que ya la subí esto, esta semana así que vamos con esta que aún no ha reaccionado O sí que la he escuchado, me suena el sonido. No, me sonaba el sonido, pero no, no, la, no la he escuchado aún. Uy, ¿qué ha pasado en el micro? Uy, Hay algún problema de sonido... Se escucha muy bajito. Y la canción es muy buena. Bueno, pero ¿cuántos idiomas quiere hablar Anita? O sea, tiene un español casi perfecto. El francés también. Bueno, las tres o cuatro palabras que ha pronunciado, muy bien pronunciadas. Muy buena. Esta me la tengo que escuchar ¿eh? más tarde. La, la buscaré, porque me, me ha gustado mucho el sonido. Pues esta ha sido Anita con Soleil. Veré a ver también quién es con el que colabora, porque también me gusta muchísimo la música francesa. Y a ver si conozco al artista. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí ha sido Anita con Moinsodale en Rockin' in Rio. Vamos con la siguiente canción, en el siguiente vídeo.